¿Para que clase? Ruego, señoría, guarden silencio. Señorías, ruego guarden silencio, por favor, para continuar el pleno con normalidad. Continúe, señoría. Gracias, presidente. Buen día. Señorías, como bien sabemos, estamos debatiendo la modificación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esta iniciativa del PP, como también supongo que, que saben, pretende esquivar una sentencia del Tribunal Supremo y así indultar a una serie de especies exóticas invasoras, poniendo en riesgo toda la normativa para prevenir y luchar contra esta grave amenaza para la biodiversidad. La modificación de la normativa pretende anteponer los criterios políticos y económicos a los criterios técnicos y científicos, de manera que cualquier especie dejará de considerarse invasora solo por atender al interés de sectores concretos. La proposición de ley del Partido Popular a todas luces empeora la ley rebaja las garantías para las especies autóctonas y para el patrimonio natural de todas las personas que vivimos en este país de países. Voy a hacer un rápido paseo por la historia legislativa que nos atañe. En España ya se obligaba a las Administraciones a tomar medidas para evitar la introducción de especies alóctonas en la Ley 4 1989 y la ley 42/2007, la que pretenden modificar señorías del PP, esa ley fue un paso más allá y especificó la necesidad de desarrollar un catálogo de especies exóticas invasoras. En 2011 se desarrolló el catálogo por un Real Decreto, que no tardó el Gobierno del PP en derogar y sustituir por el vigente Real Decreto 630-2013, para satisfacer a los mismos sectores que pretenden contentar con esta proposición de ley y que fue parcialmente anulado y modificado por el Tribunal Supremo en la ya citada sentencia del 2016. Ahora el Grupo Popular pretende modificar la ley del patrimonio natural y de la biodiversidad para salvar lo declarado ilegal de aquel Real Decreto, vaciando defectos de la sentencia del Supremo para que nada, nada cambie y la pesca y la caza deportiva y otras explotaciones económicas se sigan desarrollando como está entonces y poniendo de este modo en peligro, en peligro el equilibrio natural y la conservación de la biodiversidad. No podemos olvidar que las especies invasoras son la segunda causa de destrucción de la biodiversidad. Nada menos que proponen cambiar la ley del patrimonio natural y de la biodiversidad para que la sentencia quede en nada, en papel mojado. Y me pregunto qué tipo de políticas propugnan ustedes, para qué, qué uso están dando a las instituciones. Muchos nos tememos que nos lo van a demostrar en crudo lo que queda el resto de la legislatura. Ustedes se llenan la boca de legalidad en determinados territorios, pero para lo que es defender el medio ambiente, la legalidad no importa y si hay que cambiarla para burlar a la justicia o desproteger la naturaleza, pues allá vamos, como están haciendo con esta proposición. Una vez puesta en, en evidencia su incoherencia, paso a explicarle en cinco puntos los motivos de nuestro rechazo a esta modificación de la ley. Primero, porque ataca el mismo concepto y contenido del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y desarticula los mecanismos de lucha contra esta amenaza de la biodiversidad. Segundo, porque el ámbito que fija la proposición de ley es precisamente el declarado nulo por el Tribunal Supremo. Tres, porque supone la renuncia a competencias administrativas y esto también es muy importante la desconsideración de la validez de la prueba científica. cuarto porque implica una inteligencia y aplicación errónea del reglamento europeo de especies exóticas invasoras en la acuicultura y, cinco, porque tergiversa el concepto de recurso zoogenético para tratar de convalidar la norma anulada por el Supremo. Y Una última consideración, aunque no por ser última, deja de tener su importancia. La proposición de ley que nos ocupa viene propuesta por el Grupo Popular, que hasta hace nada era el partido del Gobierno. ¿Cómo se explica entonces que la modificación de ley del patrimonio natural y de la biodiversidad no entre en las Cortes como proyecto de ley del Consejo de Ministros? Tal vez la respuesta es que semejante despropósito legislativo no hubiera superado, superado sin bochorno ni uno solo de los trámites del proyecto de ley. Señorías. Señorías, es nuestra intención contribuir a mejorar la protección de nuestra biodiversidad y nuestra naturaleza, no ponerla a los pies de los intereses de la pesca, la caza deportiva o peleteros. La sociedad, el medio ambiente y el planeta piden a gritos que los grupos parlamentarios actuemos con responsabilidad en el presente para el futuro. Termine, de las generaciones, acabó. Del, en el presente para el futuro de las generaciones y del, plan, de, y del planeta. Por eso rechazamos la proposición de ley que hoy votamos aquí. Gracias. Gracias.